3.4. Aprendemos cultura. En esta píldora vais a aprender algunas curiosidades sobre la cultura española. Esperamos que os guste. ¿Sabíais que el castellano es la lengua oficial de, la, de España? Pero tenemos otras cuatro lenguas oficiales. Gallego, hola. Euskera, caixo. Catalán, hola. Valenciano, hola. Además, existen otras hablas reconocidas por la Constitución, el bable en Asturias, el habla aranesa en Cataluña y diversas modalidades lingüísticas en Aragón. Seguro que esto ya lo sabía, pero ya en Canarias, vamos a descubrirlo. En Canarias se habla castellano con algunas variantes, pero hay una isla, la Gomera, donde existe un idioma muy especial. ¿Sabes qué significa silbar? Eso es, en la Gomera muchas personas hablan a través del silbo gomero, patrimonio inmaterial de la humanidad. Forma de Estado España es una democracia, un estado de derecho y bienestar, con una monarquía parlamentaria y un sistema de gobierno basado en la representación parlamentaria. Tenemos un rey y una reina, que tienen funciones diplomáticas. Reinan, pero no gobiernan. También tenemos un presidente que gobierna en el parlamento, elegido cada cuatro años. La bandera española la bandera española, también conocida como rojigualda, tiene tres franjas, rojo, amarillo, y rojo. La franja amarilla es el doble que las rojas y muestra el escudo del Estado español. Seguro que ya sabes que el español es la segunda lengua más hablada del mundo. Casi 559 millones de personas hablan, estudian y aprenden español. ¿Pero sabías que unas 4.000 palabras españolas provienen del árabe? Ajedrez, alcantarilla, alcohol, barrio, carcajada... Seguro que Miguel de Cervantes Saavedra utilizó alguna de estas palabras en su libro más famoso, El Quijote. ¿Sabías que El Quijote es el libro que más se ha traducido después de la Biblia? Fue escrito en 1605 y es una de las novelas más importantes de la literatura universal. Hoy en día puedes leerlo en más de 140 idiomas y todavía se siguen haciendo traducciones, como por ejemplo al Guaraní. Pero Cervantes no es el único gran escritor español. España tiene 8 premios Nobel, 6 de ellos en literatura. José Chegaray en 1904, Jacinto Benavente en 1922, Juan Ramón Jiménez en 1956, Vicente Alessandre en 1977, Camilo José Cela en 1989 y Mario Vargas Llosa en 2010. Los otros dos premios Nobel son en Medicina. Ramón y Cajal en 1906 y Severo Ochoa en 1959. Y ahora que hablamos de Medicina, ¿sabes que España es el país líder en donaciones? De hace 24 años, España es un referente mundial en donación de órganos. Antonio Banderas es un gran promotor de la donación de órganos, además de ser uno de los actores españoles más internacionales. Comenzó su carrera gracias al director de cine español Pedro Almodóvar en 1982, con la película Laberinto de pasiones. Pero ellos no son los únicos españoles con éxito internacional en el mundo del cine. 16 españoles, ni más ni menos, han obtenido el premio Oscar por su trabajo en el cine, algunos por su trabajo técnico, otros por interpretación y dirección. Vamos a conocer a algunos. Luis Buñuel recibió el Oscar a Mejor Película Extranjera en 1972 por el discreto encanto de la burguesía. José Luis García lo recibió en 1982 por Volver a Empezar. 11 años después, Fernando Trueba recibe el mismo premio por Belle Époque. En 1999, Por todo sobre mi madre, y en el 2002, Por hablé con ella, Almodóvar se lleva dos premios, el primero a Mejor película extranjera y el segundo a Mejor guión original. En el 2004 fue Alejandro Amenábar el que, con mar adentro, recibió el premio. En 2008, Bardem se convirtió en el primer actor español en recibir un Oscar como actor secundario en unos País para viejos. Y un año más tarde fue Penélope Cruz la que ganó el Oscar a Mejor actriz de reparto por Vicky Cristina Barcelona. En el documento adjunto vais a encontrar más información, leedlo e intentar ampliar la información y compartir vuestros descubrimientos con los compañeros. No olvidéis completar la actividad de autoevaluación. Disfruta de la cultura española. Hoy puede ser un buen día para ver alguna película en español. Gracias.